Bueno, mire, ya estamos a la expectativa, toda la naturaleza, todos, todos durante estos nueve días hemos estado cantando, ven, ven Señor Jesús, la cuna está lista, la cuna de nuestra vida, de nuestra familia, Señor, está lista, estamos esperándote. Ven, Señor, ven, no tardes tanto. Hoy sábado vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 67 al 79. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y remido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que donó nuestro padre Abraham, para concedernos que le de temor. Arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia, de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Amén. Bueno, nos unimos al cántico de Zacarías, proclamando precisamente la gran dicha de la visita de Dios, de un Dios que se hace uno de nosotros, por amor a nosotros, para levantarnos, viene hasta nosotros, para llevarnos al cielo. Estamos a la espera, pronto, muy pronto, el niño Dios estará en medio de nosotros. Amén. Feliz día. Recuerde, querido hermano, en la noche, la gran misa de Navidad. Los esperamos. Busque su templo, su parroquia cercana, y celebre la alegría del nacimiento. Y con los ángeles cantemos las glorias y las alabanzas al Señor. Feliz día.